What the fuck. comprender que me duele cuando me muerdes. Hmm, eso es ¿Qué tal chavales? ¿Cómo estáis? Uh, les quería comentar de que huevón. Uh, que les quería comentar de que muchos se preguntarán de que qué pasó conmigo, porque ya no he subido videos? Uh, realmente mucha me pasó la hace dos semanas supongo que me operaron que, que me poner una foto que me parecía Peter Griffin. What <risa> operaron de aquí, me quitaron cuatro muelas y esta vez eh, porque bueno, ando encerrado eh, no encerrado en un plan que digas no Manchester United, lo encerraron no, sino que este me, ¿cómo decir uh, pues a mi familia le dio Covid como tal, no, no así quería esto a mi familia en general pero a mi hermano le dio, luego a mi papá y yo como? porque no tengo sabor, no tengo olfato y pues porque he tenido todos he tenido las cosas las características que tiene una persona con COVID Así que últimamente no es de que me haya olvidado del canal Sino es que simplemente no tengo ideas para hacer aquí encerrado en este cuarto Que no sé de cuánto es ¿eh? Pero la verdad no puedo hacer casi nada de videos So, es un tema un poquito más así como que digas Uff, pues si sí, no eh, Realmente quería comentarles esto porque no quiero que piensen de que ya me olvido el canal de YouTube Créanme que tengo muchas ideas, cuando salga de esto ya tengo muchas ideas por hacer videos y todo Pero ahorita no quiero arriesgar a mi familia y a otras personas, a terceras personas Por lo mismo de que me preocupa mi salud y la salud de otras personas Así que este video es muy corto, por lo mismo de que pues es un tema, uh, pues corto ¿no? Claramente no voy a comentar de que, que es el COVID ni nada así Pero les comento una cosa, de que quiero que se cuiden las personas Sé que muchas personas no lo toman tan en serio, pero quiero que se lo tomen en serio porque créanme que estar encerrado, eh, pues sí, es feo. Y tienes, y tienes el miedo de que tu familia pues ya no esté o que haga el espacio por lo mismo de la enfermedad. Así que les pido que se cuiden ustedes. Realmente también no me gustaría que alguno de ustedes les dijera, no, pues yo tengo esto. Así que cuídense, eh, no vayan a fiestas, tomen las medidas preventivas... Pónganse cubre bocas, lávense la las manos y pues eh, usan a distancia. Así que bueno. Eh, próximamente ya cuando esto pase, cuando esto pase ya habrá más videos, solo que espero que. Que pues sí me espere ¿no? <ríe> me esperen tantito a que esto pase y ya va a haber videos, se los prometo. Así que bueno, aquí mi gatito Nos va a despedir. Y adiós, bueno. Dios, el bueno, siempre se queda dormido Siempre duerme, ahorita ya se va a dormir otra vez Así que bueno, adiósito Y nos vemos próximamente en un video Con esto pase, bye Let's go